buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén bien, con buena salud y empezando una semana especial. ¿verdad? Como cada día eh, siempre traigo, trae algo especial, igual cada semana. Entonces nos vamos a regalar este espacio para calmar la mente, para limpiar cualquier situación que el, que hayamos tenido en nuestro ser del pasado, cualquier pensamiento de angustia. Entonces les invito a que eh, se sienten en una forma que sea cómoda, pero no, no rígida. Que se sientan bien. Y nos vamos a entregar a la experiencia que dura solo media horita. Entonces, dense este espacio especial y piensen con qué intención quiero yo hacer mi meditación. Y vamos a inhalar profundo, llenando mi cuerpo de paz. Y al exhalar, exhalo todas las tensiones. Inhalo fuerza, confianza y exhalo el miedo y la preocupación. Inhalo calma, paz y exhalo todos los dolores y el cansancio. Ahora el tiempo se detuvo. Existe solo el aquí y ahora. Suavemente. Llevo mi mente al presente. voy a reconectar, sí, reconectar con el ser, ¿quién soy? Ya que en la carrera de la vida, me lleno de tanta distancia hacia mi propio ser. Con una mirada amable, suave, voy a sentir a este ser consciente, el que está escuchando, el que está pensando, este ser que reflexiona este ser que soy yo. ¿Qué escucho? ¿Qué pienso de mi propio ser? Así. Voy a ir bajando el volumen de todo eso que yo adquirí, de pensarme como otros me ven y que de alguna manera se convierte en estereotipos, limitaciones y de repente inconscientemente no soy libre. No soy libre de ser, si bajo el volumen a todo ello, puedo redescubrir quién soy. ¿Qué pasa cuando me miro y me escucho? De forma plena. ¿Qué pasa cuando descubro que más allá de este cuerpo especial que me ha prestado la madre tierra, Adentro, vive un ser extremadamente especial. Un alma divina, luz. Única, irrepetible, eterna. Y eso soy. Alma, la fuerza eterna, vital, espiritual, soy alma. Y resido en este casa del cuerpo. Pero yo no soy el cuerpo. El alma no muere. Aunque el cuerpo deje de funcionar. El alma sigue migrando, viajando. Eterna Libre ¿Quién soy? En mi forma original en mi esencia cuando no me había influido todos estos sistemas del mundo, de las personas, de la familia cuando mi corazón era puro, inocente, tranquilo cuando estaba más allá del tiempo, cuando no conocía el miedo, ¿cómo es ese estado originalmente puro? Sí, puro y lleno de amor. Amor real, amor a todo lo que existe, amor sin miedo, amor con total confianza, como un océano de amor. Soy amor. ¿Y de dónde viene el alma? ¿Cómo llegué aquí, a este cuerpo? ¿Cuál es mi hogar original? El hogar del alma es el mundo de las almas. Una tierra, una dimensión de pura luz, de absoluta paz. donde el ser está eternamente concentrado en la experiencia de paz y silencio, descansando la mente, la mente. En paz. El alma es totalmente relajada, libre, tranquila. Nada le hace daño. No se tiene que proteger, no necesita hablar, no hay cambios, solo paz. Ese es el hogar desde el que yo vine a este mundo físico y entré temporalmente a un cuerpo. ¿Y ¿Cuál es la conexión del alma con la fuente, con el alma suprema, el Padre del alma. Este, que es como un pequeño sol puro, inmenso en su potencial de virtudes, de poderes, de sabiduría, de amor. ¿Cómo sería si yo sintiera el derecho a estar siempre cerca del alma suprema, de la fuente y recibir toda esa fuerza espiritual, colorearme con esa energía pura? Porque es mi derecho recibir esa herencia sutil de mi Padre Supremo. Voy a darme la oportunidad de sentirme digna o digno de su cercanía de su compañía. No importa si yo he caído, no importa si yo me he equivocado, el alma suprema nunca pierde la esperanza en mí y está siempre presente para empoderar y darle al ser lo que necesita. Siempre me acompaña. Y en esa compañía tan pura, Hay tanta dicha. El corazón está satisfecho, contento. Y todo se alinea, se armoniza. Y puedo cortar esa línea que me ata, que es el pasado. Esta compañía espiritual me ayuda a poner punto final lo que pasó. Ya pasó. Agradezco. Aprendo. Acepto. Acepto todo. Y pongo punto final. Disuelvo en esta compañía divina. Con la fuente de paz. Todas las preguntas. De por qué. Te lo hubiera. Hubiera pasado, hubiera hecho. Disueldo, disuelvo. Acepto y termino. Lo que tenía que ser fue. Y lo suelto. y me doy la oportunidad de vivir ahora cada momento como algo nuevo con esa creatividad interna hay tanto que puedo aprender no importa la edad de este cuerpo, hay tanto por explorar, tantas experiencias sutiles por vivir, y me abro, y así como un eclipse va pasando, y regresa la luz, así el eclipse del ser se va removiendo y se aclara mi mente, se aclara el alma. Ahora es un nuevo día, una nueva oportunidad. Quiero aprender, quiero vivir, quiero descubrir, conocer. Con total entusiasmo, con motivación, con fuerza. con esa felicidad que viene del alma. Esa felicidad que es sutil, que no depende del tener, sino de esa actitud, sin miedo, valiente y llena de amor. Aquel que siente que el eclipse se va quitando, que va llegando esa luz y cada vez más cerca la compañía sutil de la fuente. que me reconforta, que me llena de esa dulzura y me hace volar en paz. Y cuanto más me doy permiso, de profundizar en esta experiencia. Mi estado se hace insacudible, como ese faro que permanece estable, ecuánime, tranquilo, en medio de la tormenta. Así, en medio de la alabanza, de lo bueno, o en medio de la difamación y el desencanto, yo estoy insacudible, firme, como una torre de paz. Paz es mi esencia, paz es mi fuerza, paz es mi principio y mi final y me dejo envolver por la paz constante del Ser Supremo. Absoluta paz. Inhalo profundo. Voy llenando mi ser, mi cuerpo, todo el ambiente de estas vibraciones dulces, suaves, tranquilas. Sonrío, me relajo, me muevo un poquito. Oh. Shanti. soy ah. Y luego de esta práctica, para cerrar vamos a leer de este librito de la que fue directora de Brahma Kumaris Tadiyanki, Algo sobre la plenitud. La plenitud espiritual significa estar completamente centrado en cuál es tu identidad espiritual y entenderte como ese hijo hija del Ser Supremo. El presente se experimenta plenamente y el pasado está completamente acabado. En la fuente y recibir estará demasiado ocupado, pensando el cómo, el por qué, dando vueltas hacia el mundo sin comprender lo que sirve solo para seguir alejando al intelecto. Es como una falta de, de fe que destruye el progreso interior. Así que no te distraigas, tolera persevera, y serás capaz de recibir todo lo que Dios te está dando. Qué lindo, ¿verdad? Sí que espero que hayan tenido una linda experiencia, que sigan haciendo sus prácticas de meditación todos los días. Tiene muchísimos beneficios tanto a nivel del alma, de la mente, del cuerpo, de las relaciones, del ambiente...